Estamos con Paco Fernández, agricultor de la zona de Santa Ella, Córdoba, recorriendo su explotación de olivar. Paco utiliza el catálogo de ascensa para este cultivo desde hace muchos años y con muy buenos resultados. Tenemos también dos do grandes herbicidas para el control de, de mala hierba en olivar, que es el Moicán 50 y el Register 25, que me comentabas también que podría ser muy interesante incorporarlo en tu programa de tratamiento de mala hierba en la finca de olivar. Sí, y tanto el ...para tener más control de tanto de hoja ancha como de hoja estrecha... ...utilizar el moicán para, para atacar la, la, la hoja ancha y controlar la hoja ancha". Tú decides Ascensa porque eres imparable.